¿Os habéis hecho alguna vez la pregunta ¿sabemos para qué y qué comemos? Vamos a trabajarlo en este vídeo. Empezaremos por aprender a diferenciar alimentación de nutrición. ¿Qué es la alimentación? Pues es un proceso activo y voluntario. Consiste en ingerir alimentos sólidos o líquidos por la boca y se relaciona con factores culturales, sociales, económicos y familiares. La alimentación tiene que ser equilibrada en la proporción de nutrientes, variada en consumir alimentos de todo tipo a lo largo de una la semana, en cantidades o raciones adecuadas, y saludable en la forma de ser cocinados los alimentos. La proporción de nutrientes en una dieta ha de ser equilibrada y variada. Equilibrada en cuanto al porcentaje de los nutrientes principales, glúcidos, lípidos y proteínas, y variada en cuanto a la cantidad de alimentos que se tiene que consumir, reduciéndose a medida que ascendemos en la pirámide de alimentación, con un consumo muy escaso, dulces, bollería o bebidas fermentadas, también bebidas gaseosas o energéticas. ¿Cuántas voces debería comer al día un adolescente? Pues se aconsejan cinco veces. Siendo el desayuno y el localillo de mediodía los más importantes por pues, ser el periodo de mayor gasto energético. No todos tenemos que comer lo mismo. Depende de varios factores. La edad no se come lo mismo en la niñez, en la adolescencia, en el estado adulto. Depende también del sexo, de la actividad física o del estado de salud de una persona. ¿Y qué es la nutrición? Pues son los procesos involuntarios que ocurren en el interior del cuerpo. Con la nutrición se obtienen los nutrientes o sustancias químicas que contienen los alimentos. Esos nutrientes serán transformados y metabolizados para obtener la materia y energía que se necesitan para las tres funciones vitales. Los nutrientes pueden ser inorgánicos, comunes con la materia mineral, agua y sales minerales, o propios de los seres vivos, como son los orgánicos, glúcidos, lípidos o grasas, proteínas y vitaminas. Las funciones que tienen los nutrientes son básicamente tres. La función energética de los glúcidos y los lípidos, estos últimos son la reserva energética de nuestro organismo, la función plástica o constructora de las proteínas y sales minerales y la función reguladora del agua, sales y vitaminas. Las vitaminas que han de ser incorporadas con los alimentos se necesitan en pequeña cantidad y hay que diferenciar las hidrosolubles, que son el complejo B y la vitamina C, de las liposolubles que van asociadas a las grasas que son la vitamina A, D, E y K. ¿Qué aparatos, sistemas intervienen en la nutrición? Pues son cuatro, el aparato digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el aparato escritor. En estos cuatro aparatos ocurren los procesos de la nutrición. Se incorporan con el aparato digestivo los alimentos en los que se obtendrán los nutrientes, con el respiratorio el oxígeno del aire. Todos ellos pasarán a la sangre para ser llevados a las células y los productos de desecho que se producen en el metabolismo se eliminarán por el aparato escritor, por el respiratorio en el caso del dióxido de carbono o en el caso de las sustancias no digeridas por el aparato digestivo.